ha sido decir, Dios mío, qué gracias por, por vivir la vida para, para llegar para llegar un momento así. Tenía a, a mi chiquitín que lo tengo ahí y se ve para que no quiero. Se me ha encima. Y dice, papá, papá, ya está aquí la décima. No sufro más. Tú acabas de cagarla. Venga, vamos no, no, con vamos, Jesús Maraña. Ahora, por tú. favor, os pido que escuchéis a Jesús Maraña, claro. que él los ha escuchado. Mira, Luego, Eduardo Inda. Francisco, por favor, que no estamos pisando. Hacer por hacer favor. Me parece que verdad. estamos a punto. La tiene que tener grande y Pues sí. Para hacer tonterías. Pero grande como, como <risa> un bastón. <risa> por ejemplo. ¿Sí? ¿Eh? ...por ejemplo... ...¿Cuál es el que la tenía más grande allí?... ...es el vecino el que elige al alcalde... ...y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde... ...otro año más varios colectivos sociales se reúnen bajo el lema... ...la Andalucía que no se resigna y lucha a la calle... ...para volver a exigir pan, trabajo, techo y dignidad... ...este 28 de febrero en una manifestación que sale de Santa Justa... ...a las 12 en Sevilla...